Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy vamos a estar analizando esta partida que nos envió Nicolás Un suscriptor, Asesino Pro Así que vamos a meternos de lleno, así no la hacemos tan tan largo Y... El video no se extiende demasiado Es una batalla de línea de frente, que estamos en este, en este mapa de Craftwork Así que... Vamos a ir analizando... Más que nada el tema de los movimientos que va, va haciendo? ¿Qué no va haciendo? Y, eh, y bueno Los lugares por los cuales él se fue moviendo Me envió la replay Quiere que la analice así que es lo que haremos Pido disculpas si en, No en todos los casos puedo subir todas las replays que tengo Pero la verdad es que son muchas Y bueno Voy subiendo en la medida que puedo Y que, que el tiempo me lo, me lo va permitiendo verdad Entonces Pido disculpas por eso pero bueno eh, antes que nada les pido que dejen un like Acá en este video, ya si ya empezaron a verlo Dejen un buen pedazo de like Y suscríbanse al canal, por supuesto También estoy en Twitch, de lunes a viernes 21:30 y la verdad es que últimamente También sábados y domingos estoy pegando Un laburito importante en Twitch Otra de las cosas importantes que quería decir Es que quiero agradecerle muchísimo, ahí aparece el objeto 252, uh De costadete, claro que sí, muchas gracias No salgan de costado Sabiendo que hay enemigos enfrente y si vas ahí a la zona de captura, sabes que hay enemigos enfrente. Bueno, por otro lado, quería agradecerle eh, en principio muchísimo, muchísimo a Nacho. Y también un suscriptor que, que, donó, eh, que donó dinero al canal para, para apoyarlo porque le gusta mi contenido, le gusta lo que hago. Y, y bueno, en ese sentido me, me apoyó. Ahí se apuró para mí, Nico. Se apuró un montón. Así que, Nacho, muchísimas gracias. Man, Nacho71. Estoy muy muy contento porque Bueno, digamos, me siento Agradecido porque veo que Valoran mi laburo en ese sentido Que además lo hago por placer, me encanta No le dispares si no tenés un tiro claro Innecesario ¿Es ese tiro No tenía un tiro claro no, no, no, no creo que sea la mejor opción Bueno, a ver si llega a recargar al IS-3 Para el IS-3, no Fíjense una cosa, que si no hubiese pegado El tiro al aire, al ligero Podría haberle dado un tiro eh, De lateral al IS-3 a veces, si no tenés un objetivo claro y concreto para disparar, mejor a veces guardarles el disparo para otro objetivo. Bien, bueno, bien, la parecía naranja, en casi rojo. Eh, va a ser difícil que lo penetren al M449. Con AP, el Defender, 2.25 de penetración. Está muy complicado porque tiene los bajos cubiertos. Listo, dentro. Más abajo, más abajo, más abajo. Porque el IS-3 ahí tiene como una pequeña angulación. Con lo cual el proyectil rebota y se va eh, un poquito más abajo. Tal vez puede que le vaya a entrar ese disparo. Eh, fíjense que el IS-3 sale mal. Evidentemente ya no es la primera vez eh, que salió mal. Entonces hay que tener mucho, mucho ojo con eso. Igual de todas maneras, Nico está aprovechando bien esa... Ese error que está teniendo el rival, no. Fíjense que el IS-3 otra vez se vuelve a comer un tiro. Eh, tampoco le da al IS-3 para estar abajo. Eh, ya que no tiene depresión de cañón. Con lo cual... Bueno, ahí le tiran. Eh, evidentemente debe estar espoteado. Saben que está ahí. Tiene la suerte de que no hay una artillería. Porque si no ya la arti lo hubiese castigado. Como la vez que yo me puse acá con el... Eh, con el Emil 1951. Un tanque muy muy duro de torreta. Eh, pero la artillería me estuneó todo el tiempo Con lo cual igual hice un destrozo estando acá Porque cubría el chasis Con la parecita esta que tenemos adelante con la pared Y sacaba solamente la torreta dura y angulada Entonces es una buena posición Pero de este lado, del lado derecho digamos eh, Como estás espoteado te disparan si no tenés cobertura de los flancos Acá en línea de frente no hay mucho secreto O sea en el sentido de que Abajo, abajo, abajo, abajo, buenísima, espectacular, muy buena No, es que es muy difícil entrarle, le tiraron a PCR, mirá, L5 eh, Otra vez le vuelven a dañar el cañón, es un problema Fíjense que no utiliza PCR, tiene tres explosivas por las dudas que lleva LTTB que aparece eh... No, está de aquel lado, no va a tener tiro ahí tampoco Fíjense, hay que estar atento al mapa. Ahí se mandó otra vez. Eh, ¿Qué era el Defender? No, eh, sí, el 252 De vuelta, asómate ahí, Nico. Uh, mm, buena, buena. Mm, yo no sé si me tanto tiempo para adelante y para atrás porque... Bueno, pero ahí te conviene. O sea, al revés. Yo creo que antes estaría más quieto cuando pasa el chabón. Cuando pasa el tanque enemigo. Y ahora que él te está mirando fijamente y tiene tiempo de, de poder darte en los puntos débiles de la torreta. Ahí sí, para adelante y para atrás, moviéndote, sacudiéndote para hacerle más difícil el tiro, ¿no? Bueno, ahí lo tenés de costadete. No, no, no, no dispare. Si se te fue, no, es al pedo. Bueno, ahí le va a tirar la la arte y se la tiran a él también. Por supuesto que se la van a tirar a él porque es, es un grano... Chiquito. Bienvenido a la fiesta. Lo rompieron todo. Conductor, observas el el comandante y el artillero. No, no veo. Pero creo que sí, no sé. O todo roto. Bueno, ahí lo tenés de costado. El cargador, el cargador era. Eh, no sé por qué se ponen de costado ahí Yo la verdad que creo que nunca me he puesto de costado ahí Sabiendo que tengo enemigos enfrente No tiene ningún tipo de sentido Ahí sí ya Nico recula Y se va a... Una vez que ellos se lo sacan de encima Obviamente eh, Él tiene que ir a reparar Porque si no está complicadísimo Está todo roto Mirá cómo va, va a dos por hora Perfecto, buenísimo Gana tiempo de paso Eso está muy bien Va ganando tiempo Mientras él ya está reparando Está tirando... El ataque aéreo. Está bien, digamos. No, no, Es una mala opción, una mala alternativa. Y vemos ahora que va a ir de vuelta a su... O de nuevo a su posición original. Ya todo como nuevo. Fíjense que el daño que, que lleva hecho ahí no está mal para... Bueno, ya va igual más de la mitad de la partida, pero... Otra vez vuelven a salir de costado, pero no sé qué le pasa, chicos. O sea... Ya iba a disparar Nico ahí mal posicionado. Yo creo que tiene que ubicarse mejor para poder disparar más tranquilo. No sé en cuánto estará el tiempo de recarga, porque acá creo que no. Yo no le puedo no dar... Pero estará en unos 10 segundos más o menos, aparentemente. Otra vez de costado. Nico que se apura. No tenía... Es que tenés tiempo de apuntar tranquilamente. ¡Ahí sí, movete, Nico! Pero, eh, movete, hermano. ¡Ahí sí, movete! O sea, es al revés. Creo que cometes error, que es un error grave. Porque terminás recibiendo daño innecesario. O sea... Cuando, cuando él está apuntando, él se mueve. O sea, al revés. Ahí tenés que estar un segundo más quieto. Y cuando lo están apuntando a él, él se queda quieto. No, es al revés. Cuando vos estás disparando, tratá de estar un lo más quieto posible sin... Borra riesgo tu, tu daño. Ahí se apura nuevamente. Tendría que ir... 4000 de daño, Nico. Ya en la partida, más o menos. Igual no es que está, está haciendo una muy buena partida. Pero... Pero el tema es ese. Que, que, que se apura. Otro error que yo veo acá es que... Ya estaban conquistando hace rato. Con lo cual... Yo me hubiese dado media vuelta hace unos 40 segundos y me hubiese ido. Ahora ya es tarde. Ya es tarde porque te van a rodear incluso. Te va a pasar el ligero por el costado. Y además te quedan 40 segundos para retroceder. Si es que yo ya está está jugado acá con 39 segundos, yo ya me quedo acá. Olvídate. Ya fue. Se apura de vuelta. Nico más, más tranqui para jugar. Más tranquilo. Más pausado. Podría decir 5000 de daño. Y que ahora te van a dar de todos lados No, ya está, olvídate fuiste No, ahora no eh, Y otra cosa, cuando ves que están conquistando la, la zona en la que estás Quedan, no sé, 15 segundos Y hay, tipo, 7 chabones conquistando Y estás vos y 3 más Chau, nos vimos La van a conquistar igual Acá el reseteo en, en, en línea de frente es muy poquito, digamos Salvo que elimines un tanque, te... Pero es mínimo, es mínimo, no te conviene No te conviene ni, ni loco Perdés un tancazo como el m 449 Que lo podrías estar utilizando acá eh... ¿Y cuántos tiros metiste? ¿Uno? ¿O dos? Con suerte a veces metes dos tiros porque Te hacen pum, pum, pum De todos lados y ya está, estás mortísimo no, Me tomo mi matecito Mi práctimate Con sabor a plástico horrendo Pero bueno, es lo que hay chicos Es lo que hay no puedo gastar dinero. Tengo que comprar una memoria para esta PC. Che, creo que de paso... Voy a crear una, una nueva... Voy a crear en Discord... Como un nuevo rol. Que todavía lo estoy pensando. No sé bien cuál va a ser. Para toda la gente que done... Eh, que done dinero como lo hizo Dark Mawks. Como lo hizo Hugo Stein. Y como lo hizo Nacho en este caso. Que están colaborando a full con el canal. Yo les agradezco a todos. Incluso... Eh, porque nada, es, es, son. Ahora que son unos capos. Los quiero mucho y muchísimas gracias. Eh, bueno, ahí. Nico entonces. Decide explorar un poco el, el mapa con su T-44, que tiene buena movilidad. Sabiendo que está el T-44-100 y que van a venir por ahí arriba y que va a estar espoteado. Sale por ahí, no me parece la opción más. Eh, sensata. Difícil para los dos Pero es que ahí te van a poder tirar El ataque de artillería Eso te estaba por decir El proyecto pero... Estás, fíjate que quedó muy expuesto Decir sí que, que el proyecto te está rebotando El Scorpion G Si te en boca te vuela Zafaste de vuelta porque el Scorpion G no te quiso tirar Va, zafaste, no te iba a matar, pero que ibas a quedar con 200 de vida. Seguro. Ya te parece ligerito, te, en dos tiros te baja 300. Tanque que para mí, si no es el mejor de, de, de, de, para jugar eh, línea de frente, el palo. ¿no? De los ligeros por lo menos. Cada vez que salgo con un ligero y veo un 75 FL me alejo, me alejo porque no no no, no puedes Es tan rápido... Tirala ahí porque estás en el horno No, pero para mí Con un T-44 no era la posición para estar primero, primero porque no tenés chapa No tenés blindaje Segundo, el T-44 tiene una buena movilidad Con lo cual podrías estar En la línea donde están los pesados Por ahí, que te los espotean O sea, si no están los pesados Ahí bancando la parada cerca de la De la bandera Por decirlo así Con un T-44 No, no le veo sentido de estar ahí no contra 5 tipos que tenés arriba en la montaña tirándote a vos. Bueno, yo tengo el M41. Y por eso digo que cuando veo un T75FL, que dos corchazos me mete 400 de daño, y me los pega porque me los pega. con el mío, a veces le pego, a veces no. Y eso que tengo el estabilizador, tengo, voy con el estabilizador mejorado, hermano del Senarma, toda la perorata, pero así todo. Bueno, ahí no sé si Nico va a ayudar a su aliado. Pero otra vez se va a meter en la boca, en la boca del lobo. Está bien, porque ahora está en la segunda posición. Ya. Pero. Nico lo vio que llegó. Ya Nico tendría que haber estado. Apenas lo vio que apareció. Voy a adelantar porque si no se va a hacer muy largo. pero Ella tendría que estar reculando para meterse y disparar. Me retrocede, con lo cual, ¡pum! chao, adiós. Ahí te pueden. Bueno, ahí zafaste porque no te tiró. Pero se mete acá cuando tenés 1, 2, 3, 4, 5. 5 contra 2. Y están todos allá atrás los otros, porque mirá. Perdón. Están todos allá tu equipo. Y vos estás acá con el ligero. El ligero no tendría que estar acá. Yo si fuera ligero no estaría ahí. Estaría dando algunas vueltitas por ahí, pegando un tirito, y me voy porque la verdad es que, a ver, no es de no colaborar con el equipo, es de, macho, tenés un IS-6, tenés, ¿qué más tenés acá? No sé, un T-34 Black, no, tenés un Defender, ¿qué querés hacer con tu T-44 FL ahí? O sea, es imposible a veces, no, no, no es de no colaborar, es de, tipo, no se puede, a veces no se puede. Bueno, el TG-75 que debe tener, el EBR-75 debe tener sus 8-9 segundos de recarga. Ya está, ya recargó de vuelta. En, en, en un pedito fue, recargó y te viene a tirar de vuelta. Otra vez 400 de daño. Es un tanque muy. está muy zarpado. Muy zarpadete. Y además, no solamente eso, sino el tema de la movilidad. Esta base ya está capturada, lo digo ya antes de que me digan nada, porque ya sé que está... se, se nota. Por la forma en que están puestos todos ahí sobre la colina y está pobre acá Nico en el medio tratando de aguantar Decí que los otros todavía no se deciden a meterse están más que nada luchando allá pero si se meten dos o tres contra la cosita acá contra la montañita ahí donde se metió el ligero hasta allá el tiro. perfecto así ahí está ahí está muy bien ves sale entra pega el tiro y se esconde ya pegaste el tiro Ahí está, está bien, bueno, pum, listo, adiós Muy bien, ahí va, así ah, sí, perfecto Bien, bien, bien, bien Bien, bien, bien, Para atrás, para atrás, para atrás ya Bueno, está bien Me parece bien lo que hizo Tal, mmm, tal vez se haya, puede que se haya apurado un poquito Porque todavía te queda vida ya o sea, hasta que hasta que no morís Bueno, acá Nico contra un IS-6 Black Ahí está recibiendo apoyo de los aliados, está bien. Con el tema este del ataque de, de artillería, por eso nos lo dejan conquistar. Fíjense que está casi aguantando a Nico solo ahí, porque en realidad el único cuerpo que está es el de Nico y no sé quién más. Y el de Carnarvon, que lo viene a ayudar, y el LT ahora. Ahora son tres. Y decir que el T-34 tenía cargado una explosiva. Si no, te comerías unos 400 de daño o más. Bueno, bien, bien, bien, bien. La aguantaron bien porque al final lo vinieron a ayudar. Cosa que no siempre pasa. Eh, pero cuando ven que estás aguantando, a veces pasa que te vienen a ayudar. Como vino en este caso el Ligero, el TBP, el Carnarvon. Pero antes estaban allá arriba. Fíjense que arriba no quedó nadie allá en el pasillo. En el balconcito donde está el T26C4. Por eso dije que estaba perdida. Porque por lo general te dejan ahí y bueno, trata de hacer lo que puedas. Eh. Pero bueno, Nico también está jugando en pelotón. Yo la verdad que mucho en pelotón no. Mucho no, o sea, no juego en pelotón, básicamente. Línea de frente un poco más. Oso, ahora aleatorias. Cuidado que me vea jugando en pelotón con alguien. Bueno, eh, a ver. De paso para, vamos a ir adelantando un poquito porque si no se hace muy muy tedioso el hecho de dar vuelta así, vamos adelantando un toque. Eh, la esta defendida, evidentemente. Bueno, ahí está, ahí arrancamos de vuelta. Que lo apunta para aquí para allá. Fíjate cómo se mueve el T44, no es ningún Sonso. Bien ahí, bien ahí, como mirá cómo esquivó un tiro. O sea, estando quieto... Siempre que estés quieto, eso hace es un blanco fácil. Así de sencillo. Buena precisión ahí. Muy buena precisión. Excelente. No sé cuánto estaría. 400 metros, 500 metros. 500 no, pero 400 metros estaría seguro. Muy buena precisión ahí el T-44 FL. Bueno, lleva 6200 de daño. Muy bien por el momento. 2000 de daño bloqueado. Eh... Bien, perfecto. Adiós. Lo elimina el aliado Rush Crown con su Carnarvon Action X tanque, por cierto, que me parece muy, muy bueno. Tiger 2, otro tanque que me parece bueno el llegó a en su tier, por lo menos, porque en cuanto salgas contra Tier 10 y un Tito 4 te meta una, una hit a un satán siente mete una hit te la vas a comer te la comerás, tío eh, Rush, Rush Crown lleva 6 kills el compañero, capitán eh, asesino pro, que es Nico también 3 kills y 2 eh, su compañero de, de pelotón Link y la no sé qué y Liano. bueno eh, vamos a avanzar con el Skoda T27 tres proyectiles recargan unos 21 segundos y dispara cada proyectil cada 1.8 decí que le tiró el arte si no salió mal salió con todo el chasis mostrándolo para que el escoba le pegue le quedan dos tiros el Skoda inteligentemente... Esa piedra no se rompe, Nico. Eh, evidentemente se esconde ahí. Te va a meter dos tiros más de costado. Tenés uno y ahí tenés el otro. así que Nico tenía vida, pero se comió. Dos. Mm, no, me, no me pareció la manera más inteligente de, de, de ir a buscarlo, digamos. En el sentido de que sabés que tenés un Skoda T-27 con tres proyectiles... En el cargador, te tiró uno, te lo invocó Después te invocó los otros dos A 220 por tiro Son eh, 2, 4, 6 6, 20, 6, 40, 6, 60 Es casi como, como el tiro de, de, de, de un objeto 704 De un cazatanque de tier 9, de tier 10 Sacando un low roll, ¿no? Digo, pero Es mucho daño el que recibís de 1100 que tenía de vida, creo 1200, Te sacan 660, ponele Es mucho, es más del 50% de la vida Bueno, quedan 50 segundos, vamos con 7400 de daño, seguramente irán a conquistar Alguna de las otras Bueno, ahí está, la están conquistando, con lo cual Van a tener la posibilidad de eh, Acá Nico que saborea la pared, que se la comió eh, De la prórroga de un minuto y medio Un minuto 29 creo que es Van a capturar E eh, y no creo que tengan mucha chance de, de ganarlas, salvo que se tiren a saco Como perros contra... como perros con hambre, como lobos, digamos, lobos de caza Contra los diferentes eh, objetivos, ¿no? Bueno, acá Nico decide defender el objetivo number two, o sea, está entre el 1 y el 2 Más eh, el... bueno, acá está en el medio, digamos, de los dos, Literal. puede defender ambos flancos, no me parece una mala posición eh, lo que sí va a tener en cuenta es que eh... bueno, ojo que no sé ah, bueno, ahí está la prórroga no sé si la capturan, hay que ver si la capturan che, que, bueno no sé qué piensan ustedes, pero la verdad que a mí el hecho de eliminar el fuego aliado me parece una genialidad, Yo ya lo había pedido hace muchísimo esto Eliminar el fuego aliado me parecía una tontería... A mí. Es algo personal, subjetivo. Cada uno piense lo que quiere. Yo hablo por mí. A mí me parece bien. Bien que hayan eliminado el fuego aliado en las aleatorias. Porque... Sí, porque sí porque yo me tengo que comer... Un tiro de un aliado que considera... Que yo no estoy haciendo lo que él quiere que haga. ¿Dónde la viste, man? O sea... Estás con tu casa cazatanque y decidiste eh, campear con tu cazatanque porque consideras que es para campear ese, ese casa tanque y como el aliado quiere que vayas a espotear, te metía un tiro por atrás y encima capaz que te prendía fuego la estación creo. pero ¿Por qué? Pero me parece, me parece que estuvieron bien ahí, la gente de Wargaming, y World of Tanks bien siempre Subjetivo, es mi opinión. Muchos deben pensar que no, que estaba re bien, que se puede hacer daño. Los respeto y los quiero mucho. Pero no pienso así. Allá arriba estaba el, en la montañita, Nico, en la montañita. Ya lo vi, lo vi, lo vi. No le tires a ese que se va a ir, no le tires a ese, da el pedo, boludo. Busquen objetivos más pesadetes Más tipo algún pesado Algún medio Algún proyecto que esté ahí Tratando de tirar los tiros ¿Lo dijeron Ahí, a ver nah, A ver, si la moca Bueno, justamente lo que dije O sea, se lo tiraron a él Mirá, bien Bien, bien, bien 548 Zafó o sea, porque El EBR es el EBR más estático Que vi en la historia de la humanidad chaval. O sea Uy, cuando tira un proyecto Qué difícil de esto. Uh, Qué tanque jodido. Enfrentarlo, digo, es muy buen tanque. Quiero decir, es un excelente tanque. 58 Mutz. Eh, ¿Por qué sigues de costado, de Nico? ¿Por qué sigues de costado contra el Mutz? Pero por, ponte de frente, tenés un chapón hermoso y re duro. Nico, ponete mirando para allá, mi amor. Te van a romper. Pero, Nico, por el amor de Cristo. Chabón, te están pegando de costado vos seguís mostrándole el lateral, ahí lo que tenés que hacer es inmediatamente girar el tanque y mirarlo a él, al 58 Muts, de frente y en todo caso moverte un poquito para los costados, cosa de no ofrecerle claramente el chapón de abajo o la cúpula del comandante que es lo más, te está tirando a P. lo más probable es que no te penetre si te tira así al voleo, digamos. No es que tenés un tanque re blandete. Bueno, ese tiro me parece bien, está bien, lo tiro ahí al voleo, está perfecto. A veces pasa, tampoco tiene un tiempo de recarga tan largo. Moods, ahí ya no, apunta, ahí sí apuntale. Nico, no sé. Apuntale. Che, el 58 Muts juega bien. Mira, es de Focus y tiene una insignia grosa. ¿Te das cuenta? Te das cuenta que juega bien el chabón que sabe lo que hace. Bueno, ahí está en el horno ya, está, está jodidísimo. Pero igual un tiro más va a embocar seguro, se la puso a ese. Bien, Nico ahí con 8.495 de daño, el rango de mayor. No, autopuntado no. Auto puntado, no. Tenés, tenés una suerte, Nico. El RNG, RNG Jesus. Hoy Nico te protegió, boludo. Pues con el autopuntado, que le des, prendele ya una vela a ese RNG Jesus. Te pido por favor, Nico. Bien, bien, bien. Encare ahí como perro el tiro como usted lo ¡No! Le sacaron el tiro más. Tenía un tiro más ahí. Bueno, victoria, victoria. Bien ahí. La verdad que me gustó mucho la partida que hizo. ¿no? Fue una partida bastante interesante. Creo que es más divertida que las mías. Porque <ríe> yo soy más aburrido para jugar, por lo menos. Eh, lo neto como que Nico es bastante más arriesgado, ¿no? En ese sentido de que se la juega más y se muestra más. Y tal vez coma más tiro que yo. pues yo no soy de comer tantos tiros. Pero... Sí, obviamente a veces me hacen pelota, pero siempre busco posiciones que me que me que me favorezcan a mí, digamos. No estar en el medio de la nada. Y cuando no busco esas posiciones, me, me, me muelen a tiros, me, me masacran, básicamente. Y, y la verdad que eso del autopuntado que hizo, no sé, yo la verdad es que lo llego a hacer y mi RNG está en contra mío. Lo, lo digo ya, hoy, acá. El RNG yo llego a poner autopuntado a un ligero y no le invoco, pero ni a la tierra. O sea, ni la tierra, va derecho al cielo. Hace el, es tipo un misil teledirigido que va a cualquier lado, man. Pero bueno, bueno, buenísimo que lo pude invocar. Lo felicito, estoy muy contento por él. Hizo una gran partida. Una muy buena partida, 9.299 con el rango de mayor. La verdad es que más no se puede pedir. Eh, una excelente 2.000 de daño bloqueado. Muy bien. En líneas generales, creo que la jugó bastante, bastante bien. Fui diciendo más o menos los errores que yo fui viendo. Pero creo que... Que bueno, está bien, es otra manera de jugar. Yo la verdad es que yo no lo juego así a los tanques. Yo creo que soy la cara totalmente opuesta de un, un poco más conservador y tipo más eh, pego un tiro y me escondo. Eh, no muestro nunca los laterales, salvo que me pegues de lateral porque me espotearon. Y si me pegaste de lateral, inmediatamente o oh, si veo que tengo el flanco, el flanco derecho que me están tirando de ahí y de frente también, empiezo a retroceder para tener cobertura, básicamente porque en cuanto uno te traquee, te hacen plan, plan, plan, plan de todos lados y estás más que muerto, pero bueno amigos espero que la hayan disfrutado, espero que les guste el video, dejen sus likes, manitos arriba para que YouTube nos posicione bien el video eh, suscríbanse al canal de YouTube, síganme eh, denle follow también al canal de Twitch que lo voy a estar dejando abajo por supuesto en la descripción del video y eh, también tenemos Nando Capo Gaming en Facebook y tenemos eh, WhatArg en Faith también la página en la que subo mucho de mis videos y contenidos. Eh, creo que nada más. Como siempre les agradezco por estar ahí. A todos los que me siguen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Nacho. Repito. Porque apoyó el canal. Donando dinero de su propio esfuerzo. Y sacrificio y trabajo. Y la verdad que estoy muy contento por eso. También le agradezco a Darmox. Que también donó. Y también le agradezco a Hugo Stein. Especialmente también que ha donado dinero en Paypal. En mi cuenta. Muchas gracias amigos Y nos vemos en la próxima. Chau chau.